El día de hoy viernes un invitado muy especial me refiero a la anunciada entrevista con don Jorge Chavarría Guzmán Don Jorge Chavarría, que lo vemos ahí eh, es un amigo muy querido por nosotros, pero muy querido eh, es un, él es el, el ex eh, procurador general de Costa Rica en Costa Rica se llaman fiscales generales nosotros somos procuradores generales pero también don Jorge fue miembro de la Policía de Investigación y además es un consultor internacional que ha trabajado en más de una ocasión en la República Dominicana para temas de, para temas de investigación. Eh, don Jorge también es el creador del modelo de gestión de fiscalía de la República Dominicana mediante el desarrollo de, de, una, de una consultoría a través de la USAID. Yeah. es un hombre de unas condiciones y una eh, capacidad fuera de lo común fue maestro de la gran mayoría de nosotros cuando estuvimos en el ministerio público eh, porque era un eh, profesor honorífico de la, de la escuela nacional del ministerio público Don Jorge buenos días qué placer tenerle acá con nosotros Muy buenos días eh, amado el gusto es mío y y realmente, este, muy contento de, que, de, de poder estar otra vez en contacto con la República Dominicana. Cómo no. Mire, en este set estamos Francis Rodríguez, a mi izquierda, que es abogado, abogado en ejercicio. Y por el otro lado, a mi derecha, está la señorita Carolina Medina. Con, nosotros tres queremos conversar con, ustedes, con usted por, por, por lo siguiente. Como usted sabe, el, durante la pandemia en la República Dominicana el Poder Judicial decidió que las audiencias de medida de coerción, que eran las que se estaban conociendo en principio, fueran virtuales a través de la plataforma de Microsoft Team. Luego uh -huh. comenzó un proceso de desescalada y ahora varias otras actividades. Se están haciendo todas virtuales, todavía no se están haciendo ninguna presenciales. Eso ha creado una situación en la comunidad jurídica nacional, don Jorge, porque se dice uh -huh. que eso viola principios de derecho, principios fundamentales del derecho. Y precisamente sobre ese tema que queremos conversar con usted por su experiencia y sus conocimientos a toda prueba. ¿Qué le parece, qué opinión le merece a usted esa decisión del Poder Judicial nuestro? Claro, con todo gusto, no, yo, yo creo, pienso que este, la decisión de recurrir a las audiencias virtuales eh, en, virtud de la, en virtud de la pandemia eh, tiene eh, fundamento en las convenciones internacionales si, si pensamos en que es un mecanismo idóneo para proteger la vida y proteger la salud de los usuarios y de los funcionarios. En ese sentido, eh, digamos, se encuentra la justificación para la eh, puesta en marcha de las audiencias virtuales. Otra, otro principio importante en esta situación extraordinaria que estamos viviendo en todo el mundo es garantizar la continuidad del servicio público. Eh, que como sabemos en, en todos los países pues es eh, obligación del Estado garantizar esa continuidad eh, en favor de los usuarios. Y eh, por supuesto también eh, en este mismo sentido resulta ser una medida eh, plausible para contener el crecimiento de la mora, que también en, en, en casi todos los países, el rezago de la mora judicial es, es, es un problema. En relación a las audiencias virtuales, ya teníamos cierta experiencia en muchos países, eh, por ejemplo, en la realización de, de videoconferencias para recibir testimonios en el exterior, eh, también en, en, en diferir o, o no permitir hacer eh, que la víctima algunas víctimas sensibles eh, vulnerables se ubicaran en otra sala en una sala de juicio para evitar el contacto visual con el imputado y también eh, en la realización de las audiencias previas o preliminares eh, al juicio que son audiencias en las cuales eh, lo que se discute son aspectos puramente eh, técnicos y que eh, en consecuencia básicamente lo que se pone en práctica es la defensa técnica para discutir aspectos procesales o aspectos de admisión de prueba. Eh, sin embargo, pienso que de acuerdo a lo que manifestaste en un principio, no resulta un mecanismo idóneo, me parece que, que en eso estamos de acuerdo, no resulta un mecanismo idóneo para sustituir la presencialidad eh, en el juicio oral, porque lejos de igualar o mejorar el cumplimiento de las garantías y derechos, eh, ...en favor de, del imputado de, las, de esas partes... ...como se produce en el juicio oral y presencial... Eh, ...realmente desmejora bastante... La, ...esa idoneidad... ...creo que no son no se equiparan, ...no, no se alcanza a través del juicio eh, oral, virtual... ...no se alcanza a garantizar debidamente... Las, eh, ...los derechos de fundamentalmente del imputado pero también de las otras partes. Recordemos que la presencialidad eh, y la oralidad encuentran fundamento eh, para Latinoamérica en la Comisión Americana de Derechos Humanos que establece el derecho humano del imputado a un juicio público en el artículo 8, inciso 5, y reconoce también como un derecho humano del imputado la posibilidad de interrogar a los testigos y literalmente, dice, presentes en el tribunal, en el artículo 8, inciso 2. De manera tal que yo pienso que el texto que he citado del artículo 8, eh, tanto en sus incisos 2 como 5, resultan eh, de aplicación obligatoria y existe responsabilidad del Estado de velar por su cumplimiento. Lo que más eh, llama la atención de este texto, por supuesto en ese momento de la aprobación de la Convención no existían las audiencias virtuales, pero lo que llama la atención es que se exige... La, como derecho humano la posibilidad de interrogar a los testigos por parte del imputado presentes en el tribunal esto se trae eh, para abajo los argumentos que tienen algunos colegas en el sentido de que la presencialidad no es un requisito de la oralidad y es, eh, pero creo que eh, ese argumento no encuentra ningún apoyo en eh, la normativa tanto internacional específicamente en esta que he citado que es vinculante para los firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos, obviamente habrá que analizar eh, eh, si estos mismos principios son aplicables eh, o similares en la Convención Europea de Derechos Humanos que no realmente no, no he visto para efectos de esta exposición. Recordemos que la oralidad como derecho expresamente enunciado también lo encontramos en este sentido eh, que estoy siguiendo en el proyecto de reglas mínimas para la Administración de Justicia Penal de Naciones Unidas, que expresamente enuncia el juicio oral eh, con la inmediación y toda la contradicción y la publicidad como un derecho del imputado y por la garantía amplia del derecho de defensa y la posibilidad de, eh, de intervención en el juicio Realmente, la oralidad recordemos que le da vigencia a dos principios fundamentales del derecho procesal penal que son la inmediación, la contradicción y la publicidad y que se concretan estos tres principios al recibirse la prueba en presencia y con intervención de todos los sujetos procesales de manera directa, inmediata y simultánea. Y frente al público, este aspecto de la publicidad que como vimos está citado en la Convención Americana de Derechos Humanos es eh, fundamental eh, a tener en cuenta porque... Eh, por ejemplo, según ha expresado la Sala Constitucional acá en Costa Rica, eh, la intervención de todos los sujetos procesales de manera directa, inmediata y simultánea y frente al público, resulta ser un medio de tutela del imputado contra cualquier arbitrariedad, anormalidad o parcialidad en la forma en que resuelven los jueces. Es decir, está diseñada la publicidad ...como un medio de control del tribunal... ...como un medio de control ciudadano... ...de cómo se comporta el tribunal... ...y las partes... ...y que las mismas este, se apegan... al Estado de Derecho... ...y no actúan de manera... ...arbitraria... ...de esta forma... ...se evita el secretismo... ...y la humanización del juez también... ...son argumentos importantes... ...a tomar en consideración... ...se evita el secretismo y el distanciamiento se provoca el distanciamiento del juez del expediente para eh, eh, obligarlo a estar en presencia del imputado esta presencia del imputado lo que busca es la humanización del proceso, que el juez tome conciencia que vea a una persona de carne y hueso, un ser humano real y digno y no una simple eh, ...imagen... En, eh, ...en un medio electrónico... ...pienso que... ...en este aspecto... Este, ...hemos visto... ...en algunos ejemplos de audiencias virtuales... ...situaciones... Eh, ...bastante... ...reprochables, o sea, he visto imágenes... ...de un imputado rindiendo declaración... ...detrás de las rejas... ...con una cámara ubicada... ...de lejos... Eh, y por supuesto el, el imputado dentro de, de la celda con otros con otros reclusos. Eh, esta imagen, por supuesto, es una imagen que lleva a una percepción de ese imputado llena de prejuicios y de y de, de elementos que deshumanizan la dignidad del, de esa persona eh, en la percepción que tiene que puede tener el juez Eso. por otra parte la, la oralidad permite una correcta percepción de la prueba y la comunicación expedita del imputado con el imputado eh, mientras que estos elementos que hemos eh, ...que hemos eh, analizado, varían en la, eh, las audiencias virtuales o en el juicio virtual. Recordemos que en el juicio virtual la contradicción, la oralidad, la contradicción y la inmediación... ...y la publicidad se materializan a través de equipos tecnológicos. Sí. Es decir, sí. se trata de una interacción de los intervenientes que está basada en la sustitución electrónica, eso es muy importante basada en la sustitución electrónica de los alcances naturales de los sentidos, que es propia de la reunión física de nosotros las personas en una sala de juicio cuando estamos en el debate. Estos alcances naturales de los sentidos son mucho más amplios en la presencialidad que en la virtualidad. Así es. Así es. Al, al, sustituirse la ima, al sustituirse de la presencialidad se limita la percepción de la realidad a solo dos sentidos, que son la vista y el oído sí, esto, a, esto además eh, tiene otro inconveniente que solo esos dos sentidos que están funcionando también disminuyen eh, en su calidad de percepción de acuerdo a eh, la calidad de la transmisión del audio y el video de la conectividad de la amplitud de foco que se está utilizando eh, en la cámara y del entorno en que se encuentra el, el, el receptor y el emisor ahí sobre es, todo el receptor la verdad y esto produce verdad, ajá, disculpe eh, que es interesantísimo Francis Rodríguez de este lado eh, profesor la verdad sí, es que su verdad. punto de vista es muy puntual y se asemeja a nuestro, a nuestro sentir como abogados en ejercicio. Y usted tocó aspecto que precisamente al momento de plantearse el Consejo del Poder Judicial para emitir este plan con respecto a la pandemia en uh -huh. la justicia, hay algo que dentro de esta virtualidad, al imponérnoslas, rompe el contenido mismo de nuestros códigos procesales. ¿Qué entiende usted de la calidad o legalidad de un consejo que simplemente tiene aspectos disciplinarios y administrativos para hacer una función prácticamente de legislador negativo bueno yo, yo eh, en ese sentido yo pienso que digamos existen potestades administrativas para como dije al principio para enfrentar la, la crisis o sea son resoluciones administrativas eh, las que se están dando en todos los países ¿verdad? en España el Consejo eh, Superior General del Poder Judicial eh, igual acá en Costa Rica eh, la Corte y el Consejo eh, son decisiones de tipo administrativo que eh, se, ven obligados, eh, se ven obligados a tomar los distintos poderes del Estado para eh, reorganizar eh, los servicios y mantener la continuidad como acabo de decir ahora, esa decisión ...que ellos están obligados a tomar porque lo que estamos discutiendo en el fondo... ...es como indiqué al inicio de la charla, es el garantizar la vida y la salud... ...de los funcionarios y de los usuarios. Si no lo hacen, eh, las administraciones incurren en responsabilidad eh, objetiva. Entonces, eh, es importante tener esto en cuenta es una respuesta extraordinaria eh, una respuesta digamos que racionalmente puede entenderse como oportuna pero que eh, su aplicabilidad debe hacerse con mucho cuidado en relación al juicio oral por lo que estamos analizando y por lo que usted me indicaba Chavarría, Carol Carolina Medina eh, le saluda de este lado, un placer Igualmente, eh, usted planteaba, y de hecho, acá tanto Amado como Francis eh, entienden lo mismo en la parte que tiene que ver que estos juicios vía eh, digital o Skype, o por cualquier mecanismo que se está utilizando o que se pueda utilizar, no es el más conveniente. Bajo las condiciones que tenemos de pandemia, de coronavirus, ¿cómo usted cree que podrían ser las condiciones ideales eh, haciendo los juicios? Eh, de manera real, o sea, física las, los participantes las partes eh, todo el equipo, las personas que puedan participar en un juicio, ¿cómo se podría establecer que eh, evitar el contagio, o sea, crear las condiciones idóneas para que se realicen de manera física Sí, yo yo creo que, que en esto debe, debe haber un análisis en relación al riesgo de contagio este racional si, si se está aplicando para la generalidad de la población se pues empiezan a aplicar para la generalidad de la población medidas más relajadas para favorecer eh, la apertura de comercios etcétera, que yo creo yo, que esto que yo, estos son medidas que tienen, que estos aspectos tienen que tomarse en cuenta en el tribunal o sea, si usted puede garantizar la salud y la vida recurriendo al lavado de manos al distanciamiento de dos metros a, a la, al uso de mascarilla o tapabocas y, y cómo se llama y, y el otro elemento que se utiliza para proteger la cara eh, y, y a la desinfección constante de, de, de escritorios, muebles, llavines eh, ya, ya de entrada, etc., eh, me parece que se cae el argumento de que sea necesaria la virtualización de los juicios orales, porque perfectamente se puede realizar en una sala debidamente desinfectada, obligando a todos los que ingresen a la misma a lavarse las manos, ...a usar la mascarilla o usar la, la, la, la careta de protección y este, ubicar los muebles de manera tal de que se garantice el distanciamiento social. Lo importante de esto es, eh, es que, bueno en primer lugar, se, desac, se desacredita la necesidad de realizar la audiencia virtual... Y en segundo, lugar, en segundo lugar, se garantizan los dos principios fundamentales que hemos estado analizando, que son la inmediación y la eh, publicidad. La inmediación, en este sentido, yo quisiera ampliar un poquito, porque además de que se limita a, las dos, a los dos sentidos, este, el contacto visual, el presencial, es fundamental. Y yo recuerdo en este caso, y quiero citarlo acá como ejemplo, porque sobre esto se, se especula mucho, pero para que se, se vea a través de este ejemplo que es real, y ocurrió un compañero fiscal hace, en un juicio hace varios años, en donde él está interviniendo en un juicio de eh, abuso de autoridad y el testigo que está eh, deponiendo no se oye mm, consistente entre eh, la coherencia de su relato interno y lo que el fiscal está observando, porque él en su deposición, al contestar algunas preguntas, eh, si tenía vinculación con, el cuerpo, con algún cuerpo policial antecedente o posterior a la comisión del hecho, él niega cualquier contacto con la policía, dice que no conoce a ningún policía, dice que eh, no tiene ninguna relación con ningún cuerpo policial, que su oficio es este, de, de trabajos en el campo, eh, y que y, y inicia la, continúa la deposición en ese sentido frente a preguntas específicas pero el fiscal este, visualiza porque a la hora de preguntar sobre su vinculación con la policía también lo está observando al testigo y se da cuenta de que el testigo anda con unas botas típicas y exclusivas de las que usa la policía este elemento es lo que quiero llamar la atención, sí, sí. este elemento es no lo ve. que nos indica la necesidad de la inmediación para sí. la defensa y para, para las diferentes partes, porque sí. todas las partes tienen derecho si hubiese, sido este virtual, caso, si hubiese sido virtual no se nota nada de eso, eh, Jorge. Ah, no, se no, no se nota porque normalmente, es más, en algunos protocolos se, dice, se establece como regla que la imagen debe ser este, de los hombros hacia arriba exacto eh, verdad entonces eh, si agregamos a esto eh, las distorsiones que se producen por la por la calidad de, de del internet eh, en fin ¿Qué pasa, ¿no? por otros aspectos importantes pues eh, tenemos que reafirmar que, que no iguala porque al menos si la virtualización igualara la presencialidad, no tendríamos argumentos pero lo cierto es que no iguala, sino que disminuye. Así es. La, la, disminuye este, la inmediación. Las, las, las... Don, don Jorge, mira, ¿Ah? acá se ha dado una situación. A partir del momento en que entramos en cuarentena, eh, todo el sistema judicial se detuvo, a excepción de aquellos casos nuevos que entraban. Eh, para garantizar el tema de las 48 horas que da la, eh, la constitución a las autoridades, a los, a, a, a la gente, auto, autoridades de investigación para presentar ante el juez al posible imputado. Y todo lo otro, revisiones de medidas de coerción, eh, audiencias right. preliminares, etcétera, etcétera, se suprimieron totalmente. Ahora hay una discusión aquí en el sentido de que muchos jueces entienden que el hecho de haber paralizado por una resolución del sistema judicial todas esas actividades, eso quiere decir que el plazo, lo, ese plazo no corre a favor del imputado que estaba detenido. Es como si se hubiese desaparecido la historia. Si hubiese desaparecido todo, Detenido ¿no? en el tiempo. Y en, en, en, en el tiempo, ¿verdad? Y entonces no le están contabilizando ese tiempo a los imputados cuando alegan el cese de la prisión preventiva. ¿Qué opinión le merece a usted esa situación? No, Me parece que, me parece que, me que la decisión no parece correcta en el sentido de que está... Afectando, sin un argumento este, proporcional y razonable, el derecho a la libertad. O sea, pienso que este, eh, eso debe ser analizado eh, favoreciendo al imputado en la interpretación. Definitivamente. Eh, hay algo que, que usted eh, planteó dentro de su explicación o argumento. Y es interesante, se relaciona con lo que dice Amado, o nos preocupa como abogado. ¿Qué ha pasado uh -huh. con estos plazos cuando la virtualidad no puede ir más allá del distanciamiento social, que es lo que se procura? Preservar la salud con el distanciamiento, la, los tapabocas, pero entendemos que no se le puede suspender estos plazos porque está el tema de la perensión judicial. Hay casos uh -huh. que están... Perimiendo entonces en este momento cuando se ha aperturado y ahora se pretende 45 días más producto de que no hemos sido responsables como ciudadanos y se ha incrementado en República Dominicana el COVID sí. tendríamos una situación eh, cuestionable. ¿Cuáles? Yo son creo los... que sí, yo, yo, yo creo que bueno aquí sí es importante la virtualización. Aquí es eh, muy importante y además me parece que eh, el argumento que estábamos analizando en relación al debate de que no, la virtualización disminuye la calidad de la inmediación en el caso de las audiencias de otro tipo de audiencias como las eh, audiencias que se llevan a cabo para la imposición de medidas de coerción. Eh, no se produce esta afectación porque lo que se discute en esas audiencias Perfecto. son eh, puramente argumentos jurídicos eh, no, no, no, no no utilizamos en esas audiencias la inmediación lo que utilizamos es simplemente este, el análisis de la validez eh, de los argumentos que se nos están presentando si el imputado tiene o no este, arraigo eh, en fin, si, si se garantiza la comparecencia del imputado suficientemente para asistir a juicio y si en virtud de, de, que, de, esa, eh, de esas posibilidades de vinculación del imputado al juicio pues se hace innecesaria la prisión preventiva eh, esos, esos, esos aspectos son meramente racionales y por supuesto que para esto sí eh, resulta totalmente idónea la virtualización y además más, debe utilizarse para, para evitar eh, esos perjuicios, usted me señala, en, en, en contra del imputado. Eh, una cosa, quiero antes de despedirnos, porque ha sido muy fructífera su, su planteamiento y su punto de vista, eh, eh, refleja su experiencia y su, y su condición de profesional del área. Aquí tenemos una disyuntiva política también. En Costa Rica no sé exactamente cómo es el ejercicio del, del procurador general, del fiscal general. Aquí es un procurador. Pero este procurador es designado por el Ejecutivo, por el poder político y de hecho hoy lo ocupa un activista político que vimos en campaña y ha hecho, ya usted sabe, de su ejercicio, valladares. Pero quiero que, me, que nos, nos, nos dé un punto de vista de la idoneidad de la separación del fiscal, del poder ejecutivo, del poder político. Porque sé que ustedes lo eligen el, la Suprema. Aquí no, aquí es de simple elección y de simple remoción. Bueno, yo pienso que este es uno de los tremendos problemas que tienen las democracias actuales. Eh, definitivamente, eh, en el desarrollo del principio democrático, creo que debe procurarse la separación y la independencia de, de los poderes y de algunos órganos tan importantes como el órgano acusador. Eh, la descontaminación política en el nombramiento del, del fiscal general o del procurador debe ser, este, digamos, una, un, un elemento que se ha consignado, me parece a mí, en todas las legislaciones. La designación eh, por parte del presidente de la República, del procurador general, eh, tiene... Obviamente una tremenda contaminación política y esto lo estamos viendo ahora, digamos, de manera más cruda en el caso de los Estados Unidos, en donde este, el presidente ha eh, actuado de diferentes maneras, incluyendo en, en, en la policía y en, en, en, en, en, en, en el procurador, despidiendo a fiscales, etc. Eh, creo que todos estos elementos nos permiten eh, visualizar la conveniencia de descontaminar eh, el nombramiento del Fiscal General de toda vinculación o influencia política. Esto conlleva también este, ciertas eh, debilidades. En el caso costarricense que el nombramiento lo hace el Poder Judicial eh, pues no se libra del, de esa contaminación política porque los magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia son nombrados por la Asamblea Legislativa es decir, el origen del nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tiene un origen, es político es político y obviamente este, cuando un fiscal resulta incómodo para los intereses eh, políticos y económicos del momento eh, se pueden poner en marcha los mecanismos de influencia sin embargo es importante señalar de que eh, el poder judicial eh, por lo general las personas que lo integran responden más a los criterios técnicos eh, y jurídicos, el respeto al ordenamiento en general y al Estado de Derecho que a, a ese tipo de influencias y el distanciamiento que tienen por la separación de poderes de, de, de, de los integrantes del sector político pues también sirve como una forma de atenuar esa influencia, pero no se puede negar su existencia eh, y si pensamos en un fiscal totalmente independiente, que también es un argumento que se ha eh, referido de que el fiscal debería ser electo, debería ser un, un, un, una posición pública de elección popular para garantizar eh, la materialización del principio democrático. Este. Lo, lo que se dice en contra de esto es que eh, no se está evitando sino que se está promoviendo la contaminación política porque obviamente los candidatos van a hacer campaña y se van a apoyar en los diferentes sectores políticos vigentes en el país eh, de esta manera me parece que la elección a través de, de consejos como ocurre en algunos países eh, de Sudamérica por ejemplo en el caso de Perú eh, los fiscales adjuntos o ministros son nombrados por por la asamblea pero es el consejo de fiscales el que nombra o designa de su seno al fiscal general esto también entonces establece digamos un segundo paso eh, importante para descontaminar de la influencia política ese tendríamos, me gustó esa parte Bien. de, y sería bueno que lo adoptáramos en República Dominicana bueno. para ir transformando esto, Así muchas es. gracias Don por Jorge. Jorge. para mí Uf. ha sido un gran honor volver a, re, a reencontrarme con, con, con usted a través, aunque ¿Virtual? sea a través de Skype, <ríe> pero un gran placer como siempre y usted lo sabe hay una legión de amigos y admiradores suyos que están viendo el programa eh, Carlos Moreno está. Juan, Juan, José Francisco la, Rodríguez, Juan José la Antigua Juan José la Antigua una serie de ministerios públicos o ex ministerios públicos que pasaron por su mano <risa> no, muchas gracias, gracias por la gentileza de la entrevista, un placer como siempre y ya nos mantendremos en contacto mucho gusto hasta luego. ¿Cómo no, no, hasta luego, don Jorge. Señores, era la entrevista con don Jorge Chavarría Guzmán. Don Jorge era fue miembro de la policía de investigación, la PTJ de Costa Rica, ex fiscal general de su país, de Costa Rica, y un consultor internacional que ha trabajado mucho en la República Dominicana. El modelo de gestión de fiscalía lo instaló don Jorge con un equipo de fiscales de aquí de la República. Eh, en el país, o sea, una persona se muy se ligada llamado, y qué bueno que hayamos tenido a don Jorge sí. como entrevistado, Así porque es. dio muchas luces, incluso eh, aspectos que nosotros dentro de la discusión no habíamos visto, no habíamos visto. sobre todo esta sí. del, del, del planteamiento de los dos elementos que limita sí. eh, la virtualidad sí. y que refleja la violación de derechos fundamentales al imputado. Y a la víctima también, porque la víctima quiere un, un proceso justo, así es pero que sea con contenido. Y lo que le planteaba, Amado, o sea, ¿cuál es, ¿qué es lo que nos permite que se aperture de manera gradual como se ha hecho todo el sistema económico claro. y toda la población? Y viste, Entonces... en la pregunta que yo le hiciera respecto a la discusión que tenemos los dominicanos respecto del nuevo fiscal que de, o el nuevo procurador que deberá designar el presidente, teniendo nosotros la la fisonomía jurídica de que es el presidente que lo elige. Él llama de que es un ingrediente contaminante a la investigación. Claro. Y es preciso por lo es preciso por lo que hemos visto en un procurador activista político Totalmente. colocado ahí que ha sido más que un Por, show. Eso, por eso se ha desarrollado la necesidad de que ha manifestado el presidente electo de un, un procurador. Y de toda la ciudadanía libre. que tiene ese interés. Bueno, vamos a ver qué dicen sí. nuestros amigos de WhatsApp. ¿Tenemos... Vamos a iniciar con Juan José la Antigua, muchachos, que hace referencia a la entrevista. Juan José.